Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión entraremos a ver el editor de la planilla de tiempos. En Blender este editor viene en inglés como Dope Sheet y es el primero de todos los que cuelgan dentro del grupo de editores de animación. O sea, con el vídeo anterior de los editores acabamos todo el grupo general y con este vídeo vamos a comenzar a ver aquellos editores que pertenecen a ese grupo de animación, ¿vale? Dopsheet o la planilla de tiempos es un editor que está orientado a mostrar los fotogramas eh, clave dentro de una escena. Eh, es una representación gráfica de, que muestra eh, cuándo van a ocurrir cada evento eh, en la escena. Y ese evento va a abarcar desde una determinada pose de nuestros objetos hasta un movimiento de una cámara o de una luz o una variación de iluminación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Todo eso pueden ser eh, fotogramas clave dentro de nuestra planilla de tiempos. La planilla de tiempos está compuesta por un encabezado que, como habitualmente, dispone de un selector de modos. ¿Vale? En esta ocasión, un segundito. Bien. Bien. La planilla de tiempos es esta vista que tenemos aquí. Me lo he preparado esto de esta manera para que podáis ver. He hecho una pequeña animación, ¿vale? He movido cámaras, luces y, y cubos y hablo en plural porque hay dos, uno escondido dentro de este otro. ¿Vale? Y, y todo eso, todos los fotogramas clave que he ido marcando a lo largo de esa animación se están viendo aquí en la planilla de tiempos. Vamos a analizar todo esto un poquillo. No voy a entrar eh, a analizar la animación en sí, sino qué es lo que nos muestra el editor. ¿De acuerdo? Volvemos a lo de vídeos anteriores. No quiero entrar a, al detalle de este editor explicándose animaciones. Ya tendremos eh, tiempo más adelante cuando llegue a esa parte de animaciones y rigging, eh, pues esplayarnos allí y contaros cómo se hacen estas cosas. ¿vale? Aquí de momento solo vamos a ver lo que el editor muestra. ¿De acuerdo? Bien, la animación os la voy a poner un momento para que la veáis. ¿vale? Y esa animación pues, está compuesta de eh, fotogramas clave en cuatro puntos concretos o en cinco puntos concretos. ¿Vale? Bien, esa es la animación. ¿Cómo está compuesto el editor de la planilla de tiempos? Bien, tenemos un encabezado como os estaba comentando, ¿vale? Y tenemos un selector de modos que es este de aquí. Eh, este selector de modos tiene, aparte de que el editor se llama Dobsheet, tiene un editor de modos que es Dope Sheet, ¿vale? O sea, un, un modo que es Dobsheet, perdón. Tiene otro modo que es Action Editor, Setkey Editor... Grease Pencil, Mask y Cache File. Los vamos a ver todos ahora en un ratito, ¿vale? Aparte de esto, tenemos un menú donde tenemos las opciones habituales de vista y de selección y luego, pues, eh, menús propios dedicados a marcadores, canales y fotogramas clave, ¿de acuerdo? Adicionalmente a esto, tenemos unos selectores de filtro, ¿vale? Esto solo nos va a mostrar, eh, si lo activamos, todas aquellas acciones que corresponden al objeto que tengamos seleccionado, para que lo veáis, voy a seleccionar, por ejemplo, este cubo, ¿vale? Voy a pinchar aquí y veis que se han ocultado todas menos el cubo, que es el que tengo seleccionado. Y si selecciono la cámara, ¿veis? Cambia a la cámara y muestra las acciones de la cámara, ¿de acuerdo? Este botón de aquí, lo que nos va a mostrar son aquellos canales que están ocultos. ¿eh? Y este icono que tenemos aquí, lo que va a mostrar... Eh, o lo que va a añadir van a ser solo las curvas F, que las veremos con el editor gráfico, ¿vale? Eh, y los controladores que se encuentren deshabilitados o que tengan algún tipo de error. Además de estas tres opciones tenemos este embudo. Si yo hago clic en el, para desplegarlo, veis que no solo tenemos las mismas tres opciones que os acabo de explicar, sino que además lo que tenemos son filtros por tipo y opciones que nos van a permitir, pues, dar una vuelta de tuerca más a estos filtros de acuerdo en el siguiente desplegable lo que tenemos son eh, opciones de adherencia para los fotogramas clave ¿vale? y luego la edición proporcional que nos está apareciendo prácticamente en casi todos los editores de acuerdo luego ya tenemos la región principal que consiste en este recuadro que tenemos aquí hasta aquí abajo vale esta región está a su vez subdividida en pequeñas regiones que la componen vale de tal manera que tenemos una región de canales que es esta región de aquí que lo que nos está mostrando son los diferentes canales y las diferentes acciones por canal que tenemos para, para cada eh, objeto de acuerdo además luego tenemos esta parte de aquí que son la región de los fotogramas clave vale y aquí en los fotogramas clave se nos pueden presentar de diferentes maneras en función a eh, eh, la información eh, que, que representan, ¿vale? En el manual, en la sección de editores, de, sí, en la sección de editores, en la planilla de tiempos tenéis en, en la parte de introducción sobre la planilla de tiempos una tablita donde os explica los diferentes eh, colores y qué representa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y aparte de todo esto, también tenemos aquí arriba tenemos, eh, los fotogramas. Que también podemos pedir a Blender que en lugar de mostrarnos los fotogramas, nos muestre el tiempo como deseemos. ¿De acuerdo? Y la última región que tenemos es la región del panel lateral, ¿vale? Donde se nos van a mostrar opciones para cada una de las acciones que tengamos. Adicionalmente, aquí, para movernos. Podremos utilizar el botón central del ratón dejándolo presionado para ir a derecha o izquierda, ¿vale? o arriba o abajo. Y control ratón central. Perdón, he pulsado la tecla. Alt. Control ratón central. Y lo que va a hacer es una ampliación, ¿vale? De a lo ancho, ¿vale? Es como hacer un zoom, ¿vale? Se va a acercar, se va a alejar, ¿vale? También podemos acercarnos o alejarnos con la rueda del ratón. Reseñar que dentro de Blender, en los menús, hay algunas opciones que podríamos destacar. Como por ejemplo, en el menú de vista, podemos eh, mostrar unos slicers, ¿vale? o unos deslizadores, que nos van a permitir modificar el parámetro que, que deseemos. ¿De acuerdo? Si es de ubicación en metros, si es de rotación en grados y si es la escala, la cantidad, la escala. ¿vale? También podemos ver la, los extremos de las curvas. ¿Esto qué es? Bueno, los extremos de las curvas lo que nos van a mostrar... Es el, en el fotograma clave en, en cuestión en el que nos encontremos si la curva tiene una variación y si es eh, en un sentido u otro o si la curva se mantiene lineal. Esto de las curvas ahora no tiene sentido que, que, que os lo explique porque no hemos visto el editor gráfico, pero mirad, tenemos una opción aquí en vista para alternar al editor gráfico y así podréis ver lo que, lo que os quiero explicar, vale, en el editor gráfico lo que tenemos son curvas y cada, cada desplazamiento de estas líneas representa un movimiento, una rotación o un escalado de un objeto, vale, entre otras cosas que podrían reflejar muchísimas cosas más, pero esto lo veremos en el, en el editor de gráfico cuando entremos a analizarlo, vale, simplemente quería enseñaroslo para que tuvierais una visual de lo que es y, y podéis entender lo que os estaba explicando de las los extremos de las curvas en los fotogramas clave ¿vale? lo que indica es el sentido en el que va la curva ahí vale aquí cambia de sentido y va hacia abajo aquí se mantiene y aquí cambia de sentido y va hacia arriba la curva ¿vale? ya lo veremos con más detalle y ya no, y dejará de sonaros a chino más adelante de acuerdo eh, luego tenemos eh, los menús de marcadores que nos van a permitir crear marcadores, eliminarlos o tratar con ellos de una manera u otra. Ya en un vídeo anterior os estuve haciendo una pequeña introducción sobre los marcadores, pero quiero daros una vuelta de tuerca más sobre ellos. ¿vale? Realmente los marcadores se emplean para resaltar eh, fotogramas con puntos clave o con eventos significativos en una animación. Y mm, aparecen en la parte inferior del editor, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Este de aquí es un marcador y ese nombre se lo he puesto yo, porque por defecto eh, aquí igual hay un marcador y ese nombre se lo he puesto yo. Por defecto os decía, cuando creamos un marcador, el marcador recibe el nombre fp-bajo y el número de fotograma en el que se encuentra. De acuerdo? Si yo por ejemplo quiero hacer un aquí, meter un nuevo marcador, pues vengo aquí a marcador y añadir marcador. Con la tecla M lo haría igualmente vale que lo quiero renombrar con f2 que lo quiero eliminar con la X lo eliminaría vale así que vamos allá vamos a crear un nuevo eh, marcador veis os he dicho pf y no y es f simplemente f-55 que es el número de fotograma en el que se encuentra pero yo así si solo voy a tener un, un marcador o dos marcadores en mi secuencia pues lo puedo dejar así puedo entender lo que es pero lo suyo como ya os comentaba al principio, eh, con, a la hora de, de crear objetos y comenzar a modelar, lo suyo es nombrar las cosas por su nombre para que tengamos claro a qué hacen referencia. Ahí los marcadores no son menos, también tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo? Así que voy a pulsar F2 y en este caso, como es un marcador que estoy creando de prueba, pues prueba, ¿vale? vale si fuera un marcador que, pues, eh, que ahí eh, vaya, quiero que suceda algo específico o, o, por ejemplo, en mi secuencia tengo varias cámaras, quiero que cambie de una cámara a otra el, el foco o tal, pues a lo mejor el, el marcador pues, le daría el nombre de la cámara que toma el foco, por ejemplo, o, o cosas así. ¿De acuerdo? Nos sirven de referencia. Y si no lo queremos, le damos a la tecla X y nos pide confirmación para eliminarlo. Y así lo eliminaría. Finalmente nos queda dos, eh, dos menús, el menú de canales, ¿vale? donde nos va a permitir igual eh, realizar acciones con los canales, estos de aquí, y el eh, de claves para eh, realizar acciones con las de diferentes claves. Aquí, por ejemplo, le podemos poner eh, a los fotogramas un color o una forma a nuestro gusto. Y no significa absolutamente nada. Es decir, que un circulito así blanco o un diamante rojo eh, a efectos no significa nada diferente. ¿vale? Esto lo podemos hacer si lo que nosotros queremos es eh, clasificar estos, eh, estas claves de alguna manera para que luego, posteriormente, en pues, una escena compleja, con estas clasificaciones que nos eh, configuremos, podamos entender más o menos qué es lo que está ocurriendo. ¿De en cuanto a los modos, el modo que estamos viendo por defecto, que es el Dopsheet, contiene lo que estáis viendo, ¿vale? Pero también tenemos otro modo, que es el editor de acciones. ¿vale? El editor de acciones, lo que nos va a permitir es definir y controlar las acciones que de nuestra escena. ¿vale? Nos permite eh, ver y editar datos de curvas F que lo vamos a ver en el editor de gráfico de acuerdo y además este modo añade más opciones a nuestro a nuestra parte del encabezado por ejemplo tenemos estos botones de aquí que son eh, botones de capas vale para movernos en una capa u otra esto cuando vayamos a ver otro editor más que es el, el editor es este de aquí, eh, no lineal eh, animation, ¿vale? O animación no lineal, pues ahí va a cobrar sentido estas opciones, porque están orientadas un poco hacia aquel editor, ¿vale? Entonces son capas. Aquí lo que podemos hacer es tomar un... Esto es empujar abajo, lo que nos permite es eh, agregar una acción activa a una pila de eh, animaciones no lineales, ¿vale? Como un clip que contribuye a la, a la animación, ¿vale? Y Stash, lo que permite es esconder, que es como viene traducido en español, eh, lo que permite es esconder una acción activa en la pila de la animación no lineal. Cuando ejecutamos esta opción, solo la podremos editar después desde el modo de ajuste, ¿vale? No hay otro modo de poder editarlo, ¿vale? Luego, lo que aquí tenemos es un, un bloque de datos de acciones, ¿vale? Y aquí podemos eh, seleccionar la, bueno, esta es la acción activa en este momento, que es la que está seleccionada, que es la de la cámara. Vale, y aquí podemos protegerlas, podemos copiarlas o las podemos eliminar. El siguiente modo que tenemos es el Shape Key Editor, ¿vale? Que es el eh, editor de formas clave. Este editor se utiliza para ajustar los tiempos de animación de formas clave, que lo vamos a ver cuando lleguemos a la sección de animación y de rigging, ¿vale? Estos son los Shape Keys, ¿vale? Quedaros con el, con el nombre aparecerá cuando lleguemos a, a la sección de animación y de rigging y, y le, le tendrá ya cobrar sentido esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es algo con lo que trabajaremos cuando trabajemos con aquello. Luego tenemos el lápiz de cera o el grease pencil que lo que nos va a permitir es ajustar el tiempo de los fotogramas de animación del objeto lápiz de cera. Cada canal aquí se puede componer de diferentes capas. Ahora mismo no estamos viendo nada porque no tengo ningún objeto de lápiz de cera en pantalla, ¿vale? Pero si lo tuviésemos, tendría una disposición parecida a esta que tenemos aquí. Nos aparecería en un azul clarito el, el objeto de Gris Pencil y una serie de capas, en fondo un gris clarito tal vez, ¿vale? Con, con acciones, ¿vale? Luego quedan la máscara y el cache file. La máscara lo que nos va a permitir es editar eh, la temporización de las curvas del editor de máscaras y el cache file lo que nos va a permitir es editar la temporización de los bloques de datos de archivos en cache. Y con esto hemos visto todo el editor, de eh, la planilla de tiempos. Espero no haberos liado mucho, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, chicos, chicas... Sed buenos, portaros bien.